Mi nombre es Nuri Rubiano, soy ingeniera forestal del Instituto Sinche y yo siembro un árbol en la Amazonía para conservar las fuentes hídricas y mejorar su calidad.